So let's just wait a while es una banda de electropop australiano formada en Byron Bay, Australia en 2014, con sede actual en Berlín, Alemania, que se compone por el tecladista Louis Swen, el tecladista y guitarrista Patrick Hetherington, el bajista Noah Hill, el baterista Anatole Serret y el guitarrista Joel Scrammelin. Firmado por el sello francés Kitsune, esta banda impulsó su salto a la fama después de colaborar con la conocida banda del género electrónico daft punk en su sencillo Overnight de 2017 donde se destacan sencillos como Side Up Right Now, Be Myself, Light On Up y With Without. Número 2. Same Impala. Esta banda sin duda es una de las favoritas del medio, ya que con su estilo psicodélico ha logrado captar millones de oyentes en los últimos años. Dirigida por el multi instrumentista australiano Kevin Parkham quien escribe, graba, interpreta y produce toda la música del proyecto. Donde Taming Pala se compone de Parker, Dominic Semper, Jay Watson, Cam Avery y Julien Barbagallo. El grupo tiene una afiliación cercana con la banda australiana de Roxy Codelico Pound, compartiendo miembros y colaboradores incluido Nicole Brock, ex miembro en vivo de Tamin Pala. En donde en su carrera musical se destacan canciones The Less I Know The Better, Let It Happen, Elephant, y donde personalmente de mis favoritas sin duda Borderline y Lost in Yesterday, que hace ponerte de muy buen humor. Número 3: Who's Side. Es una banda estadounidense de No Disco y Chill Wave de Los Ángeles, California, formada en 2011 por Jeffrey Paradise, Matty Sefford, Brian Murphy y Cassie Butler. La banda se ha presentado en festivales de alto nivel como Fifth, Primavera Sound y Coachella, Outside Lands, Oki Grand Duce y Life is Beautiful en apoyo de su segundo record hit. Número 4 Django una banda británica de música electrónica con bases Soul Retro fundada en el año 2013 por los productores Josh Lloyd Watson y Tom McFarland. los cuales han lanzado tres álbumes de estudio, Jungle de 2014, que fue preseleccionado para el premio Mercury ese año, Forever de 2018 y su tercer álbum, Loving in a Stereo, lanzado en este año 2021. Donde se destacan canciones como Crumbler y Casio, que sin duda tienen buen ritmo para sentirse en las épocas ochenteras. Número 5: My Night Generation una banda electrónica con bases retrofunk pop originaria de Chihuahua, México, integrada por David González y Fernando Mares en marzo de 2015. El primer Extended Play fue lanzado en septiembre de 2015 en el que se destacan las canciones To Night Is The Night, Loven y Dancing, donde luego más tarde al terminar el primer Extended Play Juan Pablo y Zaguirre se unen la banda para tocar los Sense en vivo, donde te recomiendo mi álbum favorito, Found Your Bones, con buenas canciones como Trouble, Young Girl, La La La y Something About You. Número 6: Backriders. So, banda australiana de música electrónica y rock fundada en 1987 por Jack Glass y Merek Stracy. Ambos tocan teclados, tambores y actúan como vocalistas, productores y remezcladores en el grupo con Stracy, además tocando la guitarra. También se presentan como Death jockeys, escribiendo y produciendo remakes de trabajos de otros artistas. En 1991 fueron clasificados en el número 11 en la encuesta Inthemix de los mejores 50 DJ de Australia. Y en octubre de 1994 publicaron su álbum de estudio debut autoeditado que alcanzó el puesto número 7 en la lista de álbums de Australia y recibió una nominación en los J .A. Awards. Donde una de sus canciones más populares, llamada Shorten Stars, desde el año 2017 hasta la fecha ha sido un fenómeno en internet por los innumerables memes. Y en lo personal te recomiendo que escuches So Demanding, Sunlight, Not Over y Friend Inside, que sin duda tienen ritmos para bailar inevitablemente. Número 7: Roosevelt. Cantante, compositor y productor alemán de Bersen con bases sem pop, Electro Andy e pop, quien ha hecho remakes con bandas como Glass Animals, Jax Jones, Trolls, Sundara Karma y Lucky Basta, y en la gira ha apoyado a Hot Chip y Crystal Fighters. Donde destacó canciones con ese ritmo retro que hace bailar como Moving On, Night Moves, Fever y Colors Número 8 Wet Bass <música> Nuevamente en México hace presencia con buena música con el proyecto de Andrés Jaime un productor, cantante y guitarrista de 18 años radicado en la Ciudad de México, cuyo sonido está inspirado en las vibras y pistas de baile de finales de los 80's, cuyo estilo es muy original y en lo particular disfruto canciones como Old Night, Magna Color y Girl. Y en general te recomiendo todas sus canciones. Número 9. Isaac Delusion. ¡Suscríbete Esta banda de chicos franceses interpretan música en inglés y francés al estilo retro Lanzando tan solo dos álbums en toda su carrera Su primer álbum en el año 2014 llamado Isaac Delusion Tres años más tarde, en el 2017, sacaron el segundo álbum Rust and Gold El cual tuvo muy buenas canciones como cajun The center Isabella y todas en general Y de ahí en adelante solo han sacado sencillos muy buenos como color mantalo Número 10. Gosh. Esta banda francesa de Andy Rock con bases de rock. Rock and roll y pop, pero siempre con ese toque retro en cada una de sus canciones, con una energía multilingüe y con buenas voces armónicas, donde destaco canciones como Siblings y Pennies. Y bueno hasta aquí el video de hoy, si ya conocías alguna de estas bandas, déjanos tu opinión en los comentarios y si te gustó este video y te gustaría que haya más videos sobre música, deja tu like y comparte este video para seguirte sugeriendo muy buenas canciones y bandas.